En el vídeo de hoy vamos a estudiar propiedades de los árboles que se relacionan con la lista. Es decir, vamos a ver cómo, eh, qué relación hay entre aplanar y la imagen especular. Y para ello vamos a utilizar las definiciones de árbol e imagen especular que ya vimos en el vídeo anterior. En fin... Empezamos importando la librería de táctica, abrimos también la de lista y declaramos alfa, que alfa va a ser una variable sobre tipo. Bien, y las funciones que vamos a reutilizar de vídeos anteriores, la definición del tipo árbol, que es un tipo árbol eh, cuyos elementos son de tipo alfa y tiene dos constructores, hoja, que dado un elemento de tipo alfa pues crea el árbol que solo tiene esa hoja con dicho elemento. Y el nodo que dado un elemento de alfa y dos árboles que son su parte derecha y parte de izquierda pues construye un nuevo árbol. Por ejemplo, el, un árbol sería el 3, 2, 1 que gráficamente, en fin, aunque lo hicimos lo tengo aquí abajo, bueno pues esta es una representación lo voy a poner allí para que se vea junto es una representación de este árbol ¿Veis? el nodo 3 que tiene como hijo izquierdo el nodo 5 que tiene hijo izquierdo la hoja 1 hijo derecho la hoja 5 y el nodo 3 tiene como hijo derecho la hoja 4 bien como comentamos, hay que definir una función para representar los árboles, una función que dado un árbol me devuelve una cadena y declarar que dicha función va a ser la función que se usa para representar. Y la funci otra función que también vamos a, a utilizar es la función espejo. El espejo que dado un árbol nos devuelve la imagen especular, que está definida por recursión. Si el árbol es una hoja, pues nos devuelve dicha hoja. Y si es un nodo, pues nos devuelve un nodo que tiene como valor el mismo valor, pero el hijo izquierdo es la imagen especular de la derecha. Y el hijo derecho es la imagen especular de la izquierda. Y para simplificar, pues vamos a usar las variables a y d para árboles y x para elementos. Estas dos ecuaciones, bueno, pues las escribimos como regla de simplificación, espejo 1, espejo 2, primera y segunda ecuación. Aunque aquí lo he puesto con el nombre, recordad que esto también se puede poner simplemente por reflexiva y esto también por reflexiva. Bien, pues empezamos con el aplana La función aplana lo que hace es coge un árbol y lo que es como proyectar los elementos hacia abajo. Primero tendría, si proyectamos, nos encontramos el 1, el 2, después el 5, el 3, el 4. Bien, ¿cómo se define la función a plana? Pues la definición también va a ser por recursión con los dos casos. Si es una hoja, ¿qué nos devuelve? La lista que solo tiene como el elemento el elemento de la hoja. Y si es un nodo, ¿qué hay que hacer? Aplana la izquierda, a continuación escribimos la raíz del árbol y a continuación aplanamos la parte derecha. Y estas dos ecuaciones, otra vez, las escribimos como dos reglas de escritura. Aplana 1, la primera ecuación, aplana dos la segunda ecuación. Y llegamos a lo que queremos demostrar. Es que si yo cojo un árbol A, y calculo la imagen especular y lo aplano, es lo mismo que coger el árbol, aplanarlo y a la y a lo, a lo, a lo, a lo, lista obtenida darle la vuelta. Es el inverso. Bueno, ¿cómo se demuestra esto? Bien, vamos a hacer distintas demostraciones. Control x3, control c, control g. Nuestra primera demostración va a ser usando... Tática. A ver, eh, a ver eh, esto se ve un poco, si lo pongo aquí, mira que está usando la anotación punto y eso se ve un poco regular. Voy a usar eh, eh, lo, lo, que, lo mismo que hice en listas. Vamos a ver Control-X-D bueno, pa, pa, pa. A ver lo que estoy buscando No lo encuentro Vamos a ver escape x -Y aquí, estaba en el tipo lista pero no lo he lo que voy a hacer es para que no use la anotación punto me acordaba exactamente el nombre pero en fin, lo voy a poner aquí pero no se lo voy a poner al principio para que la próxima vez lo encuentre más fácil esto es simplemente para le pongo en falso el que, bueno, que el nombre también se la trae, PP, proye proyección de la estructura, y lo que viene a decir es que no use la notación punto. Bueno, vamos a, para que esto se vea un poco mejor, voy a truncar las líneas largas y seguimos por donde estamos estamos en lo de la inducción bueno, veamos bueno, esto ya no hace falta y control C, control R veis que ahora ya me lo escribe sin los puntos eh? esto es lo que tengo que demostrar Aplana espejo de A eh, igual a la inversa de la plana de A. Como a es un árbol, pues vamos a utilizar la táctica de inducción. Y si uso la táctica de inducción, pues mirad, hay variables que le tengo que decir. ¿Qué letra le voy a poner a la hoja? Le he dicho, X. Cuando sea un nodo, qué nombre le voy a poner a la raíz del nodo, parte izquierda y parte derecha. La hipótesis de inducción para la parte izquierda. Y la hipótesis de inducción para la parte derecha. Mira, todo esto, este x de aquí, bueno, pues ese x de aquí que he puesto aquí es este. El x y d, es que aquí voy a poner x y d. Y por tanto el nodo va a ser nodo x y d. Eh, esto está quedando demasiado grande, así que lo voy a poner de otra forma, control c control g que lo escriba abajo y ya no voy a tener problemas de espacio. ¿Vale? A ver, este sería el caso base, donde hay que demostrarlo para la hoja X, y el caso recursivo que hay que demostrarlo para el nodo X y D, donde suponemos que el IR cumple la propiedad, y eso es la hipótesis, la HI, ...y que le cumple la propiedad y lo que llamamos HD. Todo eso lo hemos hecho con esta línea. ¿Bien? Y crean dos objetivos. Bueno, pues eso es lo que escribimos con las llaves. Vamos a, al primer objetivo. Esto es lo que tenemos que demostrar. Vamos a olvidar. Aquí, que tengo? Aquí tengo espejo de una hoja. Luego, ¿cómo lo puedo reducir? Con la primera ecuación de espejo. Espejo de una hoja es la hoja. Luego, aquí en lugar de espejo hoja X... ¿Qué es lo que va a quedar? Pues va a quedar simplemente hoja X. Y aquí tengo ahora a plana de una hoja. ¿Cómo lo puedo simplificar? Pues con la primera ecuación de a plana. A plana una hoja es la lista X. Luego aquí me va a quedar simplemente la lista X. Bueno, no solo ahí, sino ahí y aquí. A plana la hoja X también me queda... La lista X. Hace las dos reescrituras y aquí me queda que X tiene que ser el inverso de X. Bien, hay una propiedad que la tiene el sistema que el inverso de una lista unitaria es la propia lista. Bueno, pues la uso. Esto van a quedar las dos iguales y ya hemos demostrado el primero. Vamos a la segunda. Segundo caso. Bien, aquí tengo espejo aplicado a un nodo. ¿Cómo lo puedo simplificar? Con la segunda de espejo. Espejo aplicado a un nodo va a ser el nodo X, espejo... Bueno, pues mirad que aquí en lugar de espejo nodo X, pues me va a escribir nodo X, espejo D, espejo derecha. ¿Veis? Esto es en lo que se ha transformado. Ahora tengo a plana de un nodo. A plano de un nodo puedo usar la segunda ecuación de Aplana, Aplana aplicado a un nodo, va a ser Aplana a la izquierda, X a la derecha. Luego aquí va a ser Aplana espejo de la X y Aplana espejo Y. Aplana espejo D, ta, ta, ta. pero ahora mirad que aquí tengo Aplana espejo D. Esto lo puedo simplificar con la hipótesis de inducción H -in. y a plana HD, perdón, y a plana espejo I con la H -I. Y en los dos casos me va a quedar inversa de aplana D y aquí me va a quedar inversa de aplana I. Hago las dos reescrituras y ya tengo las inversas. Ahora, ¿qué es lo que tengo? Bueno, pues tengo eh, inversa de eh, Aquí inversa de una concatenación. Pues tengo inversa con... Eh, perdón, antes, antes. Que me salta. Aquí tengo. Eh, a plana de un nodo. Aquí. A plana de un nodo. Luego también lo puedo simplificar. Y me va a quedar a plana izquierda, x a plana derecha. Y ahora tengo inversa de una concatenación. De esta concatenación de aquí la inversa de una concatenación va a ser la concatenación es de inversa pero con el orden cambiado luego cuando lo aplique me va a quedar inversa plana de y inversa de este ¿veis? inversa plana de y inversa de este de aquí. inversa de x inversa a plana bueno otra vez, aquí tengo inversa de la lista unitaria X. Pues lo mismo, la regla inversa de una lista unitaria es la lista unitaria. Luego, aquí me queda X. Y ahora, si observáis, los dos son iguales, salvo donde se encuentran los paréntesis. Pero para eso tengo la propiedad asociativa del APEN, que la aplico y ya queda la demostración. Ya tenemos completa la primera demostración. Mirá que es una demostración, la pongo aquí, es una demostración totalmente por táctica. Digamos, le he estado diciendo qué es lo que quiero hacer en cada uno de los pasos. Bien, podemos hacer la demostración, digamos, más detallada, dejando el rastro de que estoy transformando en cada paso, no solo la regla que estoy aplicando, y esa va a ser nuestra segunda demostración. ¿Por qué? Bueno, pues aquí teníamos que hacer, hay que demostrar el caso base, pero hay, para demostrar esta igualdad, lo que hacemos es una cadena de igualdades. En fin, empezamos eh, en el primer paso. Espejo de la hoja X por la primera ecuación de espejo es eh, la hoja X. Aplana la hoja X por la primera ecuación de aplana es eh, X. X es lo mismo que inverso de X por la regla de in, eh, inverso de lista unitaria. Bueno, después <coughs> X es lo mismo que aplana hoja X por la primera ecuación de a plana. Y con eso ya hemos completado la primera. Si ¿Sí? a plana espejo de hoja X va a ser igual a la inversa de a plana hoja X. Bueno, vamos al segundo caso. En el segundo caso, también lo vamos a hacer por una cadena de igualdades. Y... Bueno. Lo pongo aquí porque esta es larga. ¿Veis que lo único que es? Eh, espejo de un nodo por la segunda ecuación de espejo va a ser nodo. ya está Ahora, aplana de un nodo por la segunda de a plana va a ser aplana espejo de la derecha, el nodo y aplana espejo de la derecha. Aplana espejo de la derecha es lo mismo que la inversa de plana plana derecha por la hipótesis de inducción HD. Y a plana espejo I es lo mismo que inversa plana I por la hipótesis de inducción H. Bien, y después eh, X es lo mismo que la inversa de X y ahora volvemos a hacer al contrario, lo de inversa con appen. Bueno, pues los vamos agrupando exactamente igual y al final con aplana y ya tenemos la demostración completamente detallada y qué es lo que estamos haciendo en cada uno de los casos. En fin, Esta es más larga que la anterior. Bueno, pues vamos a ir coge ahora otra vía que en lugar de, parto de la primera, en lugar de hacerlo con tantos detalles lo que voy a hacer es Intentar hacerlo lo más corta posible. Esta va a ser la tercera demostración. Mirad, aquí que usa: Espejo que es de simplificación. Aplana que es de simplificación. Y la inversa del ciclo que también. Luego estos tres casos, esto cómo se resuelve. Simplemente por simplificación. Y en el segundo caso, ¿qué he hecho? Espejo que es simplificación. A plana? Aquí no. Aquí he usado las dos hipótesis. A plana simplificación inversa de la app, todas son de simplificación menos el, la hipótesis HIHD y HD Bueno, pues con simplificación con HI y HD Veis que está quedado ya más corta pero podemos seguir acortándola porque en realidad ¿Yo qué es lo que estoy haciendo? Pues lo que estoy haciendo es por inducción en A Eso es esto de aquí el punto y coma. Y en cada caso que estoy haciendo simplificación usando también las hipótesis que se introducen. Las hipótesis HI y HD. Veis que esta demostración ya es bastante más corta. En fin, se queda con la esencia por inducción y simplificación con las hipótesis. Bueno, otro camino es, en lugar de hacerlo aplicativo hacerlo declarativo y usamos el esquema de inducción para los árboles y si tengo que demostrar una propiedad de los para todos los árboles en un árbol cualquiera tengo que demostrar eh, cuidado, se tengo que demostrar que la hoja cumple la propiedad y si a uno cumple la propiedad y el lado también cumple la propiedad cuando el añado a, el nodo A, A1, A2, también tiene que cumplir la propiedad. Es decir, que las hojas las tienen y en la construcción con los nodos se mantiene. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que me falta por demostrar? La hoja y el caso del nodo. Si me pongo aquí, lo que tengo que demostrar primero es que para cualquier elemento... En el caso de la hoja se tiene, y la demostración, eh, bueno, aquí como es un para todo, pues sea X un elemento cualquiera y hay que hacer el cálculo que es exactamente el mismo que hicimos antes. Y en el caso inductivo, ¿qué es lo que supongo? Pues en lugar de A voy a suponer X, en lugar de A1 a 2, Y y D. Esta parte de aquí es la hipótesis de inducción del de A1, que es la izquierda. Esta parte de aquí es la hipótesis de inducción del A2, que es lo que hemos llamado D. Y esto es lo que tenemos que demostrar. Es decir, que además de esto, voy a suponer HI y HD. Y hay que demostrar, bueno, pues lo que tengo que demostrar, esto de aquí con la misma cadena de igualdades, no hay nada distinto, salvo que estoy utilizando, en lugar de táctica, estoy usando la regla de inducción de árboles. Esta demostración también la podemos simplificar, porque en el primero, ¿qué es lo que estoy haciendo? Vamos a ver para que se vea juntos. Aquí, ¿qué es lo que he hecho? Pues... Coger lambda x, porque suponer x es lo mismo que lambda x, y todo lo que estoy haciendo que es por simplificación. Y en el segundo caso, qué es lo que estoy suponiendo, es lambda x, y, d, h, y, h, d. y qué estoy haciendo por simplificación, pero el conjunto de reglas de simplificación lo amplío con h, y, h, d. Y el último tipo de demostración que vamos a ver es la demostración con patrones. En lugar de ejemplo le doy un lema, le pongo un nombre al lema, a plana espejo, y lo que tengo que demostrar es que para todo árbol A, eh, a plana espejo, es lo mismo que la inversa de a plana. Como A es un árbol, pues hay dos posibilidades, o es una hoja o es un nodo. Si es una hoja, por simplificación, si es un nodo, bueno, por simplificación, pero hay que suponer además la propiedad para la parte izquierda y la parte derecha. ¿Pero eso quién es? Eso es a plana espejo i y a plana espejo d. También podríamos haberlo escrito con cálculo, como hicimos en la quinta demostración. En fin, finalmente cerramos el espacio de nombre de los árboles y con eso termina este vídeo. Eso es todo por ahora.